Quiero saludar a nuestros dos invitados muy especiales. Eh, se trata de, una, de un interesante trabajo de gente muy joven. Los estoy conociendo recién hoy. Yo esperaba, la verdad, eh, recibir acá en nuestro estudio a personas, eh, qué sé yo, con alguna ruguita, unas canitas, <risa> nada. Pero miren ustedes la sorpresa que me llevo. Voy a saludar en principio, como tiene que ser a la dama, Ivania Molina Agudo, que es la productora de la serie 1808. ¿Cómo estás, Ivania? Qué gusto. Un, un gusto placer. estar acá. Muchas no, gracias por, por la favor. invitación y por el apoyo. Buenísimo. Permíteme que presentemos a Jonathan Antesana Barrios, que es el guionista y el director de la serie 1808. Qué gusto, bienvenido, Gracias un placer. Gracias por la invitación, un gusto. Bueno, ¿es la primera experiencia para ambos eh, o ya se habían embarcado en algún proyecto de estas características? No, es eh, la ópera prima de Jonathan, es una serie de época de ocho capítulos, lo cual todavía está en es un proyecto en realidad y queremos eh, presentar el teaser para poder conseguir el apoyo de, de quienes que se quieran sumar al proyecto, ¿no? porque uh -huh. es eh, una un proyecto bien ambicioso porque es época, habla del año 1808, por eso también el nombre de, del proyecto es 1808, ¿no? Correcto. Eh, Jonathan, tú nos dirás hasta dónde se puede contar, ¿no es cierto? No hay que contar el final de la, de la serie o de la película, pero, eh, por ejemplo, es la historia de... Eh, habla sobre la revolución de 1809, pero eh, justamente previo a esta fecha, cuando eh, abarcamos más que Murillo, que es el protagonista casi siempre, eh, agramos un grupo de personas de diferente clase, digamos, hay mestizos, entonces queremos ver la otra faceta de lo que fue la revolución de 1809, eh, obviando quizás al personaje que siempre conocemos, que es Murillo, y tocando estos personajes que representan eh, diferentes clases de la época. Excelente, buenísimo. Ustedes han preparado justamente una, una presentación, una suerte de tráiler, ¿no? ¿Son algunas imágenes? Son algunas imágenes de lo que ha sido el rodaje del teaser. El, el para El making of. El que making of, correcto, uh -huh. para que se vea un poco lo que ha sido el trabajo, que ha sido un equipo relativamente muy pequeño para poder realizar este esta exhibición que queremos presentar para conseguir el gente que quiera sumarse a Ahí lo tenemos justamente, lo estamos mostrando en pantalla. Abran la pantalla, por favor, para que se pueda ver en pantalla plena. Sí, ahí está justamente, este es el material, diríamos, de presentación, ¿no? Esta es la presentación. Lo que le decía Jonathan, ¿no es cierto? Eh, los prolegómenos, diríamos, de la revolución de 1809, ¿no es cierto?, eh, desde una mirada diferente. ¿Cuáles fueron las fuentes? ¿Cómo te has inspirado? ¿Qué, ¿Por qué se te ocurrió hacer esto, por ejemplo, ah. y no incidir, digamos, en la revolución en el mismo año? Eh, porque considero que en esta. Eh, que la historia que conocemos ya eh, solo tenemos a un personaje como artífice y obviamos más o menos al a resto de personajes que han sido parte y que quizás históricamente no se los ha representado. Uh -huh. Usamos personajes eh, ficcionados, inventados digamos, eh, un personaje sí es un personaje histórico que Simona manzaneda que era una mujer bastante fuerte eh, pero queremos representar esa omisión que se hizo a a ciertas clases que apoyaron a la revolución y que no están retratadas en la historia. Correcto, es, es verdad, ¿no? El foco, los flashes, diríamos si vale Correcto. el término, se posaron sobre todo sobre Murillo y algunas otras personalidades, digamos sí. que son los considerados protomártires de la independencia, pero está sí. claro que la movida, ¿no es cierto?, también la protagonizaron otros ciudadanos, ¿no?, que no han tenido Correcto. el mismo espacio en la historia, y la idea es aquí reivindicarlos. Exactamente, la idea es eh, mostrar todas las clases sociales, además, que han sido parte de esto, que han logrado hacer que esto eh, se, dé, eh, se dé, no, que sea la revolución de 1809, que no solo fueron los con los típicos conocidos, ¿no? Tenemos más personas que han sido parte de, este, de esta revolución. Correcto. Contanos un poco, el proyecto nos decía recién justamente Ivania, son ocho capítulos, ¿verdad? Es una serie de ocho capítulos. Sí, ¿sí? está pensado en ser una serie de ocho capítulos, la primera temporada, y, eh, pero tenemos pensado que sean tres temporadas en realidad. Pues estamos ahorita comenzando con la primera, que sean ocho capítulos y ir para adelante para conseguir que se pueda rodar. Es una serie de época muy ambiciosa, por eso digo, ¿no? Porque es época de más y estamos eh, construyendo. Eh, como decía Jonathan, entre el equipo yo creo que podemos resaltar que tenemos ya personas que están subidas al barco, que son, eh, primero tenemos como Simona Manzaneda a Berta Carapi, tenemos en el equipo de técnico, tenemos a Cecilia Matienzo como la vestuarista, tenemos a... A Susana Condori, que es una actriz que en este momento ya se está encargando de hacer la, el coaching de actores porque algo que resaltar es el tema que tenemos que la mayoría, la mayor parte de la serie está hablada en Aymara. Entonces nuestros actores que no son nativos que hablan Aymara están eh, llevando eh, clases con Susana para poder lograr eh, que Aymara sea lo más fluido. Es un esfuerzo tremendo el que están haciendo, sin duda. Es eh, Decir de época es fácil decirlo, pero qué complicado que es hacerlo. Correcto. ¿no? Tú, tú hiciste hincapié en el tema del vestuarismo, que es uno de los detalles fundamentales, ¿no es cierto? Correcto. Tienes que hacer que la gente esté vestida como en la época. Exactamente. ¿no? Ese, ese es un, un, todo un desafío. Eh, eh, volviendo un poco a lo, a, lo, a lo tuyo, diríamos, la parte del, del guión. Eh, ¿Has contado con algún asesoramiento? ¿Tienes, eh, ¿Has hecho investigación? ¿Cuánto eh, tiempo te ha tomado armar ese guión? La verdad, este proyecto... Va desde el 2016 más o menos, que se ha hecho investigación. En el 2019 ya eh, hicimos un cortometraje para justamente apoyar esto y ya hicimos un teaser para hacer la búsqueda de fondos. Entonces uh -huh. fueron como tres años de, de investigación, escribir, me basé en varios libros, en el internet también para conseguir información y ser lo más fiel. A lo histórico. Seguro que sí. ¿Cómo viene el plan? ¿Cómo viene el cronograma, digamos? ¿Cuáles son las próximas actividades? ¿Qué es lo que tienen previsto? El día martes a las 7 de la noche en el pasaje Medina Celi en Alegría vamos a hacer la presentación del teaser. Invitamos a todos los que quieran ver el proyecto y se quieran sumar a asistir a la presentación para poder ver el proyecto. Uh -huh. Y bueno, obviamente extendemos la invitación a, para ti, gringo, para que nos puedas hacer compañía ese día Muchísimas a las 7 de la noche en el pasaje en la zona de Sopocachi. Vamos a presentar el proyecto. Les vamos a pasar el dato a latidos a nuestros compañeros que hacen el programa cultural para que hagan también la, el seguimiento y la cobertura respectiva. Muchas Oye, gracias. No, por favor, al contrario, doctor. desearles el mayor de los éxitos, que vaya todo bien. No hay todavía una fecha prevista para el estreno, ¿no? eso todavía ahorita no, es un poco estamos, prematuro. Sí. Correcto, estamos todavía Bien. en el procesando el, el trabajo, pero Bien. primero el teaser el día martes. Buenísimo. Oye, les agradezco mucho, les felicito. Una alegría hablar con gente tan joven que está en estos emprendimientos tan significativos para la cultura, para el cine boliviano. Eh, Desearles el mayor de los éxitos, ¿eh? Muchas gracias, Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer. Tiempo. Muchísimas gracias. Hemos compartido estos minutitos con Ivania um, Molina Agudo, que es la productora de la serie 1808, y con Jonathan Antesana Barrios, que es el guionista y además director de esta misma serie 1808. Prestan atención que muy prontito, ojalá estemos dando acá la noticia, se estrena en tal lugar y va a ser realmente una alegría poder hacerlo.